Quiero mandarle un saludo muy especial al buen amigo El Niño Rata. Mándale saludos. Uh, en serio, dice <risa> su hermana. Okay, no, okay, okay. El Niño Rata. Saludos. Su hermana Liz, que he platicando. En la tarde estuve platicando con ella. Fíjate, soy fan de ella porque tiene un tatuaje con la M de, del Monterrey, aquí en el tobillo. Eh, eh, eh, se ve con ganas. Yo luego te cuento otro tatuaje. Yo, yo quería hacer un tatuaje así con alguien, pero más que ya no. Bueno, saludos para ellos, para, para ambos dos.